Vamos con un ejercicio más. ¿Qué te parece este? Escribe un algoritmo que tome un conjunto de números y muestre los números pares primero y los impares después. Te doy 10 minutos para que lo pienses vos y después comparamos con la solución que hice yo. Bueno, se terminó el tiempo. ¿Terminaste? Veamos la solución. Se trataba entonces de escribir un algoritmo que tome un conjunto de números y muestre los números pares primero y los impares después. Bueno, lo que primero te voy a aclarar es que en este ejercicio no vas a ver una repetitiva dentro de otra, sino que lo que vamos a hacer son dos repetitivas una después de la otra. Nada, es un ejemplo más para mostrarte otra cosa que se puede hacer. Entonces, el algoritmo comienza inicializando dos conjuntos vacíos. El primero para guardar los números pares, y el segundo para guardar los impares. Después, entonces, recorre todo el conjunto original, guardando cada uno de los elementos temporalmente en una variable a la que llamamos E, y lo que hace es decidir. Si E es par, entonces lo agrega al conjunto de los pares. Si no lo es, lo agrega al conjunto de los impares. Una vez que terminó de recorrerse todo el conjunto, bueno, simplemente los pares quedaron en el conjunto de pares, los impares en el de impares. Después entonces, al finalizar, recorremos cada uno de los elementos del conjunto de pares y lo mostramos por pantalla. Y hacemos lo mismo con el conjunto de impares.